¿Cómo andas? Bueno, se viene fin de año y es una época, eh, en muchos casos, complicada para llegar a los, a, a los clientes o cerrar ventas, eh, los meses de verano también. Entonces, es, muchas veces es una buena oportunidad para eh, capacitarse, para repensar un poquito la estrategia y, y ver qué hacemos el año que viene. Eh, en primera reunión estuve haciendo durante cinco años entrevistas a diferentes líderes de ventas o estrategias de ventas. Mucha gente incluso me ha dicho que aprendió más en primera reunión que, que en sus trabajos, lo cual me, me llena de orgullo. Y la, mucha gente se suma y no sabe por dónde empezar, ¿no? Tipo, hay tanto contenido que no saben por dónde empezar. Entonces, lo Carmen fue una guía donde vos podés ver las diferentes charlas agrupadas en, en características, conceptos básicos, si querés formarte como SDR, si querés ver un poco de estrategias, si querés ver un poco de outbound, de inbound, recursos y herramientas, etcétera. Entonces, la idea es que lo que vos podés hacer es eh, usar esta guía. Cada vez que ves una charla que te interesa, puedes cliquear y la puedes abrir acá. Incluso vas a ver que en, en el link que te paso, eh, vas a tener la opción de duplicarlo. Si pones duplicar y usas Notion, este dashboard te lo va a crear y lo vas a poder editar. Y si lo puedes editar, lo que vas a hacer es que cada vez que ves una charla, le pones visto y se te actualiza. Entonces, sabes cuáles te quedan pendientes de ver. Y bueno, acá a la izquierda hay un poco más de, de información de primera reunión, por si no, no lo conoces. Eh, si no conoces la comunidad de Slack, te invito a que te sumes. Acá está el, el enlace para, para unirte. Pero bueno, y si esto te gusta, obviamente eh, se agradece la, la colaboración de, de, de, de compartirlo entre tus colegas. Y obviamente un súper agradecimiento a todos los profesionales que fueron parte de estas charlas esta charla, que lo, Voy a nombrar el post, pero bueno, eh, la verdad que sin ellos esto no hubiese sido posible, así que muchas gracias por el aporte que estuvieron haciendo durante estos cinco años. Muchas gracias y espero que lo disfrutes.